Etcétera. Hoy vamos a ver la Lenovo Yoga Slim 7 que Como pueden ver, viene en una caja bastante leve En donde la marca de Lenovo aparece varias veces Pero lo que más se destaca es la línea Yoga ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, ya ustedes van a ver, tiene varias cosas lo primero es que tiene un procesador de undécima generación, Intel Core i5, 8 GB de RAM, la GPU de Intel, lo cual también es bastante interesante, lo habíamos visto en el CES 2020 el anuncio, pero no habíamos tenido la oportunidad de probarla, así que aquí la vamos a estar poniendo a prueba. Una pantalla Full HD de 14 pulgadas, una batería de 4 celdas, un disco de estado sólido de 256 GB y Windows Home así que ahora vamos a proceder a abrir esta maravilla como pueden ver la caja es normal o sea no, no es fancy como las de algunas marcas pero hace el trabajo ahora vamos a abrirla fíjense el producto está acá algo que generalmente me gusta revisar es el tamaño de los cargadores porque estas nuevas máquinas muchas veces traen unos, car unos cargadores que parecen un ladrillo en este caso está bastante bien no sé que no es del tamaño de un celular pero es un cargador que se puede llevar, transportar fácilmente a todos lados y no le va a sacar a uno una hernia en la espalda. Ahora vamos a ver la máquina. Realmente tengo muchas expectativas. Porque no solo tiene un décima generación. Sino me han hablado sobre la levedad de la máquina. Aquí está. ¡Wow! Es bastante pequeña. Y tiene un color, no sé si será por... Nótese. Un color bastante hermoso, como vino tinto. Aquí nuevamente aparece la marca de Lenovo. Pero el protagonista es Yoga. Bueno, hemos ordenado un poco el desorden que tenía. Nótese los puertos. Aquí hay una especie de USB-C o Thunderbolt. Recuerden que esta serie, Evo, que la caracteriza la segunda generación del de proyecto Atena, tiene Thunderbolt 4, y acá tenemos también otro Thunderbolt 4, que nos da todas las ventajas del de USB-C, cuatro veces más rápido, y además nos da la opción de cargar y de proyectar con el mismo puerto. Aquí tenemos esos dos, HMI. HDMI, Entrada de audio, un lector de tarjetas, puertos USB-C y el botón de encendido. Bastante leve, la marca de Windows, que en este caso es Home. No sé si alcanzan a ver el detalle de la serie de Yoga 7. Supremamente hermoso. No es muy pesada. Realmente yo le pongo como 2.5 kilos, pero dentro de poco vamos a confirmar esas especificaciones. Y ahora vamos a abrir esta maravilla. Nótese que el teclado tiene un tamaño muy parecido al que estamos acostumbrados, las teclas se ajustan al tamaño de los dedos, no son muy pequeñas. Aquí tenemos el, el emblema de Yoga Slim 7, habla que es enfocada en entretenimiento, que la batería es poderosa y que además tiene algo que se llama Smart AR Cam y el emblema de Intel Evo. Segunda generación del proyecto Atena. Bueno, vamos a estar probándola precisamente para contarles cómo nos va con esta nueva versión de La Yoga. Bastante delgada y con un color supremamente atractivo. Pantalla, presiona Windows, control y entrar al mismo tiempo para activar el narrador. Bueno... Como introducción, creo que ha sido suficiente. Novedades de Windows. El siguiente paso es el tema legal. En resumen, tendrás que seleccionar aceptar para usar Windows. Nótese que básicamente el sonido es Dolby Atmos. El trackpad está bien ubicado en la mitad, no como en algunos otros equipos. Además tiene una Ñ y varias teclas de función, lo cual hace que el Lenovo Yoga Slim 7 sea bastante cómodo para usar la pantalla tiene buenos ángulos de visión aunque aquí me está brillando un poco la luz pero fíjense, hacia acá podemos ver bien inclusive si estamos acompañados de algunas personas la cámara está ubicada en la parte superior y eso quiere decir que en el momento de grabar pues no se va a ver un poco extraño los orificios de la nariz, ni la cara tan alargada. Y un pequeño detalle que no había mencionado, y es que el teclado es retroiluminado. Fíjense, si le doy aquí en la tecla de función, se va prendiendo. Y aquí lo puedo ir subiendo. Aquí lo quité. Y ahora vamos a jugar. Vamos a probar la GPU de Intel, precisamente. Entonces, aquí estamos con Game Pass. Quedó emparentado, entonces aquí vamos. Y efectivamente, funciona bastante bien. Y se logró. Nótese, esta es la repetición, efectivamente se logró. Esta versión de la Yoga Slim 7 tiene Thunderbolt 4 Seguro muchos se preguntan, bueno y esto en, compar en comparación con los otros, ¿en qué nos beneficia? Pues, hay varios ejemplos, pero uno muy puntual que me encanta es el poder de usar los dos puertos que tenemos acá Precisamente para extender la pantalla a un monitor extra, que este por ejemplo es 4K y a otro como este, sin ningún problema, gracias a que este tipo de puertos nos dan esta versatilidad. En el caso de otros chipsets, pues lo que integran es USB-C, que es un poco más limitado que el Thunderbolt. Hola Nelson, ahora sí, ¿cómo va todo? Ahora sí. ¿Estás un poco gi muy bien. girado? <risa> ah, no, entonces ven, lo voy a llevar en la mano, perfecto. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Aquí estábamos con la audiencia hablando sobre el mercado de los PCs, que pese a lo que dicen muchos, que estaba muerto, sigue más vivo que nunca, ¿no? O sea, las cifras del año pasado estuvieron bastante bien. ¿O qué opinas tú sobre esas cifras del año pasado, Nelson? Sí, correcto. A nivel de Colombia hubo crecimientos en unidades alrededor del 17, 18% en en ventas eh, a cliente final. Ok, eso eso es grande porque el mercado venía sí. decreciendo de con el tiempo, ¿no? Sí, correcto. Sí, era un, un mercado que había estado como muy decantado, como muy estático, como que inclusive se veía ya como, como un mercado que no había innovación. ¿sí? Y al y al pasar a, a, al home office y al aprendizaje de casa también al, al a estudiar desde casa, eh, hizo que tomara mucha fuerza y en algunos casos se, se, se vio que o de pronto a veces un dispositivo como el celular o como una tableta no era suficiente para, para abarcar todo esto que, que se tenía que hacer. Como quien dicen, se les apareció la virgen a, lo, a, a los de la industria de los PCs. Nada que hacer, ¿sí o no? Eh, más o menos, más o menos, sí. <risa> bueno, Nelson. Yo vi la máquina, la estuve ojeando, la estuve explorando, pero hay, hay varias cosas que no tengo muy claro. ¿La tiene ahí? ¿La puede mostrar? Sí, sí, claro, mira, la, la tengo. La, bueno. La queridísima Yoga Slim 7. Listo, Nelson. Y nosotros también acá la tenemos de fondo para, para los que la, la están viendo. Eh, algo que, que me llama la atención es que hay una versión con una textura externa, algo que el Lenovo nunca había hecho, ¿no? Sí, esta textura se llama Fabric, es una textura eh, en poliéster, sí, eh, y Lenovo pues ahorita en las, en las gamas altas está innovando como ponerle texturas en, en la tapa a, a los dispositivos. Hay una también hay otro producto que tiene una textura en cuero, entonces eh, está bastante innovador en esa parte para, para como darle un look diferente a los equipos como tal. Ok. Bueno, ¿y a quién está dirigida? Porque es una máquina delgada con, con procesadores de undécima generación, ¿no? O sea, bastante potente. Sí. Claro, este dispositivo está enfocado para los usuarios que son más, digamos, los que quieren más, ¿sí? Porque son los usuarios que piden tecnología, diseño y que sea un equipo que sea portable, mejor dicho, que los puedan llevar a cualquier lado. Entonces, esta, esta máquina es la que cubre esos tres aspectos. Sí, lo cubre. No okay. metálico. Pero es sí. un. Dime. Uh -huh. Sí, dime. No, no, no. Termino de contar y después le, le, le pregunto. <ríe> ah, dale. Listo. Entonces, el diseño es un diseño metálico, trae eh, parlantes GBL. Ajá. Es un diseño metálico que tiene parlantes. JBL, vemos que, que a Nelson la, la colección le está fallando un poquito. Pero bueno, le sigo contando. Es, es una máquina que además tiene gráficas Intel XD. Tiene un procesador supremamente potente. Son de alrededor 10, de 18 milímetros. Dime. No, es que se le cortó en un, en un, en un momento. Pero... En un segundo. Listo. Bueno, mientras Nelson arregla su comunicación, les sigo contando, es bastante elegante, tiene además un cargador que no es un ladrillo, como suele pasar con las máquinas potentes, sino que es, es pequeño, parece el de un celular tiene puertos USB-C. Listo, Nelson, ya, ya estamos viendo. Listo. Perfecto. Bueno, Nelson sigue teniendo problemas. Además, tiene integración con Windows Hello para poder desbloquear la máquina sin siquiera tocarla. Y tiene algo que le vamos a preguntar a, a Nelson, que se llama le, Lenovo Smart Assist. Listo, hola, ahora sí. Hola. listo. hoy no, está complejo. Ahora sí. Entonces, entonces, él te contaba que el grosor de la máquina es de alrededor de 14 milímetros, y las que están en el mercado de, de gamas inferiores están como en los 18 19 milímetros. Entonces es un producto que es muy delgado, el peso es de 1.4 kilogramos, entonces también es muy liviano para que lo puedas llevar a cualquier lado, y la duración de batería se estima que te puede durar hasta más de 10 horas eh, funcionando sin, sin tener que estar eh, conectado a la, al, al cargador como tal. Ok, Nelson, algo que todo es, ¿esta máquina cumple? Con el proyecto Atina, ¿o no? O sea, prende rápido, sí. eh, se mantiene rápida en el tiempo y demás. Sí, correcto. Estos productos vienen certificados con Evo. ¿sí? Evo, que es la nueva versión de Atina para los procesadores de 11 generación. ¿Qué significa eso? Que trae adicional Thunderbolt 4, eh, ¿sí? que es pasar de muchos cables a pasar a un solo cable tipo C. ¿Sí? también viene con eh, procesadores de última generación que vienen con mejoras en inteligencia artificial ¿sí? que vienen con mejoras en Iris XE que es el sistema de gráficos de Intel ¿sí? y adicional eh, también este producto viene con, eh, con discos SD que también eso nos mejora mucho el rendimiento el, el rendimiento de la máquina como tal. ok fantástico o saquéme de una duda porque es que estaba Conte viendo gente e investigando y decían que la versión que trae procesadores AMD no trae ¿Qué? el Thunderbolt 4 eso es una realidad, ¿cierto? no traes Thunderbolt 3 eso es o USB-C Thunderbolt USB-C y Thunderbolt 3 correcto, sí, solamente las de 1ABA son las que en este momento vienen certificadas y traen el Thunderbolt 4 y el Wi-Fi 6 también ok ¿Y en qué punto o en qué momento de la interacción un usuario del común siente esa ventaja de tener un, un procesador de una décima generación? Porque muchos lo tienen y ni siquiera lo sienten, ¿no? Sí, sí. Eso depende del el uso que, que vaya a tener sobre, el, sobre la máquina. Exacto. Pero si eres una persona que necesitas eh, trabajar con renders o trabajar con archivos, bases de datos, el procesador va a ser eh, va a sacar todo su provecho, ¿sí? sí en ese, en ese momento, sí, en ese momento cuando tú, cuando tú exiges la máquina, es cuando la máquina va a dar el, el, la milla adicional. Cuando tú, eh, en este momento, tú puedes jugar un juego, eh, no triple A, sino un juego A o doble A, lo puedes, lo puedes integrar a la máquina y como tiene un procesador, eh, tiene un, una CPU adicional, una GPU adicional, perdón, eh, pues vas a poder ver el rendimiento. No, no vas a jugar con los estándares de tener una tarjeta eh, discreta, ¿sí? Pero sí vas a poder jugar sin ninguna, eh, sin que el, el equipo se, se, se ponga en friso, se congele. Ok, Nelson, hablemos así supremamente en español, en castellano, que todo el mundo lo entienda. Si yo vinculo mi, mi membresía de Xbox Live. ¿Cierto? Sí. Y pongo a prueba esta que es la primera GPU que ha creado Intel. Sí. ¿Me voy a desilusionar o voy a tener una buena experiencia? No, vas a tener una buena experiencia. Sí. Oh, okay. Vas a poder jugar eh, juegos en tiempo real como Fortnite o Free Fall y puedes estar jugando bien. ¿sí? Vas a tener un buen rendimiento, van a ser gráficos fluidos. ¿sí? De pronto oh. vas a tener que hacer un, un, un par de ajustes Sí, de no vas a tener de pronto un refresh tan rápido, pero sí vas a poder jugar bien. Ok, eso quiere decir que esta no es una máquina de esas de que se ve bonita, pero cuando le voy a sacar el jugo, Hola. me saca la mano. Aló, ¿Sí me, ¿sí me escucha Nelson? Creo que Nelson otra vez se nos ha congelado. Pero bueno, todo parece indicar que esta máquina está a la altura, que no nos va a dejar ni colgados ni congelados. Nelson, volvió. Listo, sí. ¿no? aquí ya lo vimos. Entonces, le estaba haciendo la pregunta y quiero que nos lo confirme. Esta es una sí. máquina que, además de verse bonita, ¿cierto? Nos va a dejar jugar y hacer todo a la altura. No va a sacar la mano en ese momento. Sí, correcto, ¿no? Es una máquina que, que está diseñada, como te decía, para los usuarios exigentes y sí va a poder funcionar perfectamente. Bueno, hablemos del sonido. Dicen que tiene muy buen sonido. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Claro, tiene dos altavoces, esta que, que está acá, que es la que les estaba mostrando, esta es de 15 pulgadas, Esta tiene una barra adicional, acá en la parte superior, ¿Sí? la otra va a tener barras laterales, ¿sí? de, de speakers, speakers eh, con sonido enriquecido. Nelson está teniendo problemas, yo mejoré mi conexión y Nelson parece que la empeoró, pero bueno, así es la vida definitivamente, y nos estaba contando, Listo, Nelson, ahí volvió. ¿O oh, volvió lentamente? <ríe> Parece que, que, que Nelson. Aló, Nelson, ¿sigue ahí? Nelson, ¿cómo va? Hola, te escucho. Hola. Bien, Nelson. bien, bien. está ahí ¿Nel... Siga, siga. Dime. Nos, nos estaba Me diciendo que el son. Ahora. Bueno. Okay. Que los tiene con dos speakers de sonido enriquecido, GBL, que te permite, que te permite tener un poco más de, de sonido multimedia, que te permite sentir ese eso, lo, el, los bajos y los y los agudos que trae los sonidos de que, que vas a reproducir en la máquina. Bueno, Nelson, eh, sí. aquí es nuestro colega, compañero y amigo. ¿Nos escucha, Nelson? Sí. Sí, hola. Listo. Nuestro nuestro amigo eh, eh, Simón nos está diciendo que, que sí. generalmente la yoga se asocia a una tablet, pero en este caso no es una tablet, estamos hablando de un PC completo, ¿no? Y con sí, mucha correcto. potencia. No, sí, la, la línea yoga como tal sos, es, es la gama premium de, de Lenovo como tal. La, tú la puedes encontrar tanto en tabletas, ¿sí? vamos a tener la yoga smart Tab la puedes encontrar en Yoga en Yoga Slim 7, que sería el, el, el equipo de eh, un notebook como tal. ¿sí? Vas a encontrarla en Yoga eh, en Yoga 7, que sería un producto que gira 360 con pantalla Touch. Y la puedes encontrar también en, Yo, en IO Yoga, que es un producto como el que presentaron en el CES, que tiene la pantalla Touch, se gira, y tiene otros specs. Entonces, para la línea eh, de gama alta de Lenovo, eh, todo, vas a encontrar en todos los segmentos Yoga. Cuéntenos sobre el Smart Assist, ¿para qué para está ahí? ¿Cuál es la función? Eh, ¿Por qué los usuarios Hola. deberían usarlo? Dime. ¿no? Ahora sí. sí listo, siga. Ah, ok, pasar. listo. Es, es un software que te permite a ti controlar otros dispositivos con comandos de voz desde el computador. ¿sí? Entonces, tú lo que vas a hacer es habilitarlo y, pues, si tienes algún, algún dispositivo que se, que se integre, eh, en Google Assistant lo puedes controlar desde, desde el dispositivo. Adicional puedes también eh, programar alarmas, programar, eh, eh, programar, eh, revisar correos, y ¿sí? puedes hacer diferentes cosas desde, desde este Assistant. Sin necesidad de que tú tengas que tener el, estar digitando o estar, o estar tú eh, controlando por, los, por el teclado el, el dispositivo como tal. Nelson, ¿y qué tal funciona? Porque eso suena muy bien, pero muchas veces los asistentes de voz, cuando, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, entonces no siempre funcionan bien. ¿Usted ya lo ha probado? ¿Cómo le ha ido? Sí, sí, sí, yo lo probé y funciona bien. Tiene algunos comandos restringidos, pero después de que uno se acostumbra a los comandos, funciona, funciona bien. Sí. Igual el reconocimiento facial también viene con este con este plus y también después de que tú lo configuras funciona bastante bien. Inclusive te permite ensombrecer la parte del video para, si tú estás en conferencia, no necesitas un, un, un fondo de pantalla, sino simplemente tú haces el ensombrecimiento de, de la parte de atrás para que, para que no tengas que, que, que estar cargando eh, cosas adicionales sobre, sobre tu pantalla. Ok, bueno, muy interesante. Y ahora la parte más difícil, Nelson. ¿Cuál es el, el, el costo que tienen estas máquinas? Listo, en este momento nosotros tenemos dos dispositivos, ¿sí? Tenemos un, un Cori 5-8256, que el precio está alrededor de los 3,750. ¿sí? Y tenemos un Cori 7-856, también que está alrededor de los millones nueve. Ok, bueno, no, no, no asusta tanto como la Legion 7 No asusta tanto como la Legion Sí, es un dispositivo, como, como te digo Es un dispositivo para las personas de pronto Que están en la universidad Que están en... Que son empresarios Que necesitan desarrollar eh, contenido Que necesitan un equipo que les dé todo el rendimiento estén, Tenga buen diseño, sea liviano y tenga las mejores características de tecnología, ese es el equipo que, que podrían estar usando. Nelson, eh, última cosa. Tengo entendido que los sí. equipos de undécima generación que traen este procesador de Intel, eh, también traen Wi-Fi 6. ¿Esto es una realidad en esta máquina o no? Sí, ese también tiene Wi-Fi 6. Sí. Estos equipos, cuando se integran a una red Wi-Fi 6, pueden dar hasta 3X, o sea, tres veces, eh, la descarga de, de información que dan en, la, en el anterior, en el Wi-Fi 5, que es el que usamos normalmente en este momento. Entonces, es una bueno, mejora significativa. listo Y, y en las redes y, que no son Wi-Fi 6, es aproximadamente un 30% de, de incremento en la, en la descarga y manejo de información. Ok. Y para cerrar, eh, ¿cuándo necesito yo un, un Yoga Tablet y cuándo necesito un PC como este? ¿Cuál es el caso de uso de cada uno? Ah, listo. Cuando tienes tablet es cuando tú necesitas de pronto tener un poco más de portabilidad y no tener tanta productividad. ¿sí? Si, tú no, si tú solamente necesitas revisar correos, necesitas de pronto entrar a redes sociales, entonces tú lo puedes hacer desde tu tablet sin ningún problema. De pronto ver, eh, acceder a contenido multimedia porque la tablet va a funcionar perfectamente. Si tú ya quieres algo de productividad, trabajar en, en bases pesadas, en Excel, estás revisando correos archivos muy pesados, eh, necesitas eh, tener renders de algunos, de algunos videos o algo así, podrías estar trabajando en un PC como tal. Esta versión de la Yoga Slim 7 tiene procesadores de undécima generación, 8 GB de RAM, disco de estado sólido Thunderbolt 4 toda la configuración propia de el proyecto Atena o Intel Evo y en el día a día se comporta bastante bien. Inclusive tiene la GPU de Intel que como lo pudimos ver en los juegos funciona, no es para jugadores acérrimos pero un jugador que básicamente lo haga de carácter aficionado de vez en cuando va a disfrutar un equipo con estos acabados muy esbelto y con una batería que efectivamente funciona para lo que se puede hacer en el día a día. Además el cargador, como lo vimos en el destape, es bastante fácil de cargar, o sea, muy portátil. Y como lo vimos en el destape, el cargador es muy portátil, es pequeño, casi el tamaño desde un celular. Como lo vimos en el destape, el cargador es pequeño, fácil de cargar, muy portátil, básicamente casi como el tamaño del cargador de un celular. En general esta es una máquina muy interesante, con un teclado que tiene la N, el trackpad muy bien ubicado y la distribución de las teclas y el tamaño es bastante apto para trabajos de documentación, de escribir artículos básicamente de producir contenidos. De pronto eh, ya para hacer cosas en 3D no porque la gpu se va a quedar un poco corta pero para jugadores casuales está bastante bien. Lo único que les recomendamos a los lectores y seguidores de etcétera es que antes de pensar en comprar esta máquina revisen las ofertas de la competencia porque hemos visto unas bastante buenas que podrían llegar a hacerlos pensar pero en general si tienen el dinero esta podría ser una buena opción